Hola muchachos, cómo están? Eh, el día de hoy vamos a darle seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en el eh, en la plataforma de Omega Pro. Han estado ocurriendo muchas cosas, entonces eh, principalmente la salida masiva de muchos líderes. Eh, entonces quiero compartirles para que eh, veamos esto juntos y lo analicemos eh, a detalle. Eh, vamos a compartir aquí la imagen, a ver. ahora sí, eh, aquí tengo un video que me pasaron, vamos a verlo, esto es un video que vi, eh, que se llama La Verdad sobre Omega Pro. Hola muy pero muy buenos días y el día de hoy quiero contarles... Esta es una chica que eh, era una líder de Omega Pro, se salió y va a contar su experiencia, entonces vamos a ver qué tiene ella que decir. ¿Qué fue lo que pasó con mi cuenta en Omega Pro? ¿Por qué decir, retirarme? ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, y para empezar quiero primeramente agradecerle a Dios y a esta compañía que en parte cambió mi vida. Eh, en parte. Eh, esta compañía me llevó a conocer personas que no había conocido personas maravillosas, lugares maravillosos, cambio gran parte de mi vida, ¿sí? Entonces, eh, estoy eternamente agradecida, y quiero contarles que la decisión de retirarme de la compañía, personalmente la tomé yo, ¿en qué momento? En el momento en que comencé a ver muchos cambios, cambios y donde la compañía pues rompió su promesa de, de valor. Básicamente donde pasaron de 16 a 26 meses fue donde todo el mundo, todos los líderes, Tomaron la decisión de irse para otro lado. Pues primer Líderes entre muchísimas comillas, ¿verdad? Su promesa inicial, que era en eh, 16 meses el tiempo estipulado para recibir su 300%. Eh, en ese momento, pues eh, yo decidí no hacer más liderazgo. Luego vino el cambio de. del tiempo, bueno, el tiempo, pues fueron a 26 meses. Eso también hizo parte. Luego vino el. Momento en que cada uno podemos elegir, o si sea, quedamos como clientes, o si sea, quedamos como socios. Yo decidí quedar como un cliente, hace el 15 de septiembre, que como cliente. Ahora, hace un mes conocí otra compañía donde yo empecé. Validus. <risa> o sea, lo peor que pueden hacer esta gente es pasarse de una plataforma que es en un, un, un esquema Ponzi, Sacar todo lo que tenían ahí y luego irse a otras, otras plataformas que me apoyan. O sea, yeah. ejercer mi carrera de liderazgo. Y hace ocho días aproximadamente, ya la semana pasada, voy a ver mi back office y no, que mi cuenta está bloqueada. Me... Esto fue algo que sucedió y sigue sucediendo. La típica cacería de brujas Omega Pro cuando se da cuenta que uno de sus líderes está en otra compañía, simplemente les bloquea su cuenta. Comuniqué con los diamantes, me dijeron que no, que era la compañía que había tomado la decisión. ¿La compañía cómo se enteró? Díganme ustedes, la compañía se enteró porque los diamantes le, le tuvieron que haber comunicado que yo estaba en otra compañía, pero no dieron las razones, no dijeron la verdad. Que yo hacía tres meses no estaba ejerciendo nada, no había ingresado a ninguna persona, no estaba trabajando, no estaba promocionando. De hecho, por ahí me llegué a dar cuenta de que estaban dando recompensas. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? A una persona que está, estaba promoviendo values, se dan cuenta, le bloquean su dinero, su cuenta, y el dinero que tenía ahí básicamente lo pierde. Entonces, ¿de dónde sale la recompensa que les estaban dando? Analicen un poquito, porque por, probablemente el dinero que captaron de, esa, de, esa, de ese bloqueo de cuenta lo, lo tomaron algunos líderes, o lo está tomando directamente Omega Pro, para tratar de salir el, eh, con, con los pagos mensuales. Ahora, eh, mi líder, mi líder principal de la compañía también se retiró, entonces como ustedes saben, eh, un, trabajar dos líneas o tres líneas es muy difícil, si es trabajar una es duro, ahora trabajar dos o tres es peor, entonces también pues eso fue parte de la decisión. Cuando conocí a la otra compañía, pues me vine a trabajar, a ejercer, a seguir haciendo el network marketing, porque déjenme decirle: el network marketing no es malo, es una de las. Eh... El network marketing bajo una empresa legal, legalmente constituida, o sea, que tenga todos sus reglamentos. Si vamos a trabajar el network marketing con esquemas Ponzi, ahí es donde estamos muy mal. Carreras o empleos mejores pagos a nivel mundial. Y ustedes lo saben que es. Y si usted sabe que es un esquema Ponzi, se mete como líder a meter a, a más gente, usted lo que está promoviendo es que esto nunca más caiga. Y es lo que estábamos hablando en la llamada que, bueno, en este momento que estoy grabando, acaba de suceder con eh, Tonga y Javier eh, Silva y el asesor financiero eh, Juan David Muñetón. Eh, que yo les decía que esto es como cuando usted compra un teléfono que usted sabe que cuesta 300 dólares y te lo están vendiendo en 50, usted sabe que es robado. Y usted dice, no, es que es para aprovechar la oferta. Sí, pero usted está promoviendo que esta persona, como le vendió usted, vaya a salte a más personas y continuar con esta delincuencia. Entonces usted, si sigue en estos esquemas Ponzi, metiendo a más gente, sabiendo que es un esquema Ponzi, usted está promoviendo que este tipo de delincuencia continúe por muchísimo tiempo. Donde más. ¿De verdad tenemos libertad financiera y la podemos tener? Entonces, pues, aquí la invitación es que cuando vayan a ingresar a una compañía tengan muy claro con quién ingresan, con quién ingresan porque esa persona que te dice que te ayuda y que está ahí contigo siempre o que te regala una cuenta para ingresar porque eso es lo que está pasando ahora, les están regalando cuentas con la con la promesa o que, se, que les van a ayudar todo el tiempo. Eso no es así. No convienen esas personas porque esas personas son las que más te dan la espalda. Eso lo hacen por... Eh, beneficio propio, que es por tener un líder ahí Obviamente. más en la línea, pero Obviamente. no porque le vayan a ayudar. Eh, aparte de eso, pues entonces, eh, como pasó también, yo estuve averiguando en la compañía, en la compañía me dio los nombres reales de las personas que se quedaron con mi cuenta, y pues ya no hay nada que hacer, esa cuenta ya se perdió, ya no hay nada que hacer. Entonces, eh, les di las razones por las que me retiré de la compañía. Eh, de hecho, el gerente general mismo me dijo, que él no había mandado a bloquear cuentas. Me especificó los nombres. Y ya, eh, pues, dejé esas cosas así en manos de ellos. ¿Ya? No pasa nada. Ya hay que pasar la página. Hay que estar donde nos sentimos seguros. Donde donde queremos estar. Eh... Sí, pero no en otro esquema, Ponce. Aquí es donde esta chica está todavía sigue estando mal. Eh... Si usted está en un esquema ponzi, en una estafa de este tipo y usted continúa, eh, usted lo que está haciendo es promoviendo que ese tipo de delincuencia siga. Y lo peor es que muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta que están en un ponzi. Están en uno, pierden dinero y se van a otro y no saben que es un ponzi. Y muchos se hacen de la vista gorda, muchos dicen, ah, es un si no importa, vamos a ganar dinero metiendo gente. Y tenemos la certeza de que lo que le vamos a decir al cliente realmente se cumpla, donde estemos tranquilos, donde nuestra conciencia esté tranquila. Los invito a que estén en el lugar donde se sientan bien. Si ustedes se sienten bien ahí, háganlo, no importa, no les estoy diciendo, ay, no, salgas en que esto es malo, no. Eh, ni los estoy invitando a que se vengan a otro lado, no. estoy es invitándolos a que estén donde su mente esté tranquila, donde ustedes se sientan bien y con la certeza de que lo que le dicen al cliente, se va a cumplir para no tener problemas para no tener dificultades con el cliente, cosa que a quien nos pasó con mi líder, nos amenazaron bastantes clientes, ¿por qué? porque fueron afectados sus dineros o sus cuotas que y esto es lo que pasa una Entonces, y otra eh, vez a eso los invito y quería pues contarles y nos seguimos viendo porque vamos a seguir eh, contando qué va pasando, ya que bien, vendrán más cambios, entonces eh, debemos estar muy pendientes, y quiero agradecerles a todos por haber escuchado, por haber bueno, estado pendientes. Bueno, aquí terminamos. Eh, bueno, ya vimos que esta chica lamentablemente eh, eh, sigue creyendo en estas plataformas, eh, y así van a haber muchos, muchos que... Como, como, como ellos crearon esta, esta trama, este, este teatro de que fue un hackeo, no se están echando la responsabilidad de ellos. Dicen, ah, pero es que yo gané mucho dinero a mí, pero es que ellos no se fueron con el dinero, fue un hackeo. tuvo buscar otra empresa que sí me dio la oportunidad nuevamente y siguen una y otra vez en este, en este tipo de eh, plataformas. Eh, aquí me pasaron otro también, que vamos a verlo. Déjenme ver. Ustedes espero que se encuentren todos de maravilla. Yo estoy haciendo este poner? video porque quiero transmitir un comunicado de manera oficial y quiero que todos sepan que actualmente... Sí, lo estamos viendo, ¿verdad? Ajá. No, no lo no estamos viendo. <risa> y tampoco ejerciendo actividad de liderazgo no estoy promocional. Y aquí, aquí transmitir está, un... está, aquí está. estoy haciendo este video porque quiero que entren todos de maravilla. Yo estoy haciendo este video porque quiero transmitir un comunicado de manera oficial. Y quiero que todos sepan que actualmente no estoy promoviendo más ninguna actividad ni tampoco ejerciendo actividad de liderazgo dentro de la compañía de la cual venía formando parte. Este es un líder bastante, bastante fuerte dentro de esta compañía. Eh, eh, creo que es del Perú. Mucha gente lo seguía y otro que también pone la carta de renuncia. Quiero que barrio. también sepan que estoy sumamente agradecido con todas las personas que estaban formando parte del equipo y con mi patrocinador, que es la persona que me brindó la oportunidad y me acompañó en todo este proceso. Especialmente con todos y cada uno de ustedes, que son personas que aprecio y estimo demasiado. Y también quiero que entiendan que como líder me doy cuenta de varias cosas y sé que mi responsabilidad y mi misión es dar lo mejor para el equipo. Es siempre brindar una grata experiencia de negocios para todas aquellas personas que han confiado en mí. Justamente por ese motivo, es que esta decisión no se basa en un beneficio personal, se basa en un beneficio común. Y quiero que también sepan que no es una decisión basada en miedos ni tampoco en emoción, sino más bien una decisión basada en la razón. Así que soy sincero con lo que pienso y hago, y por ese motivo es que también espero que todos realmente puedan cumplir sus metas y sus objetivos. Es todo lo que tengo que decir por ahora, pero estoy muy seguro que nos vamos a volver a ver más adelante. Así que cuídense mucho y hasta pronto. bueno Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo pues, están? Saludos a todos. A, ver. Eh, eh, a, ver, ¿A dónde estoy? Aquí. Se <ríe> eh, me había olvidado puesto el overlay. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ese tipo de, de, de, de personas son los famosos líderes que brincan de una plataforma a otra cuando ya ven que está cayendo una. Omega Pro actualmente se está quedando sin el apoyo de absolutamente nadie. Todos sus líderes se fueron, lamentablemente para otro esquema Ponzi, sí, otra estafa. Eh, pero también eh, quería mostrarles eh, un líder de República Dominicana, si no me equivoco, que es... Eh, me pasaron esa información también. Eh, esta persona, eh, alguien de, de, de un grupo X, puso eh, uno de mis videos ahí. Y el líder, que de hecho ha salido en, en, en algunas charlas de Café con Diamante, ahora ustedes van a ver la imagen para que vean quién es, eh, comentó sobre estos videos que yo hago. Eh, y vamos a ver qué fue lo que dijo este, esta persona. el audio empieza, empieza tarde. Muy buenos días, eh, grupo de titanes, familia, Omega Pro. Qué triste es ver eh, cómo se habla de una compañía que por más de cuatro años que ya lleva, nadie podemos decir en este momento que nos ha quedado debiendo un solo dólar. Hasta el momento llevan un mes sin pagarle a nadie, entonces sí le está debiendo más de un dólar a muchas personas. Uh -huh que lo único que hay a nivel no nacional, sino mundial, son testimonios y agradecimientos. Y que por circunstancias, por el crecimiento, eh, por el hackeo, y todos pedíamos más seguridad, la compañía sencillamente nos hizo caso y que tuvo que hacer parar, para dar más seguridad a cada uno de nosotros. Además, que los cambios, el nuevo producto, bueno, todo llegó a la misma hora. Pero quiero recordarles algo, que si el Hijo de Dios, Jesucristo... Ya va, porque en todo este tiempo tienen que meter, todo este tipo de personas tienen que meter la religión para, para respaldar sus palabras. A mí me parece una táctica tan baja, tan baja. Cuando estuvo en la tierra... Tomen en cuenta que aquí está hablando de mí. Está hablando de mí porque está respondiéndole a la gente que estaba cuestionando el video que subieron a este grupo de WhatsApp. Uno que lo vendió, uno que lo entregó por 30 monedas, fue uno de ellos, de sus 12. Y si hoy en día nos vamos a las redes sociales y preguntamos, ¿existe un Dios? ¿existe un Jesús? Y vamos a encontrar cantidades de personas de que dicen que eso es falso, que eso es mentira, en fin. Entonces, este tipo de personas siempre han existido y seguirán existiendo. Los enemigos de esta empresa están desde el inicio, yo estoy desde el inicio, vamos ya sobre cuatro años, con mi socio Juan Carlos Marín. La cantidad de dinero que tiene, tiene que haber sacado este señor. Cuando nosotros empezamos, nos decían todos que eso no duraba más de seis meses, que era una estafa, que era una pirámide. Que y si es una estafa, si es una pirámide, un esquema ponce. Es una estafa, que es una pirámide lamentablemente la gente no sabe cómo funcionan los esquemas Ponzi para que, para que unos ganen, otros tienen que perder al final. La gran mayoría son los que pierden. Bien. Los que ganan fueron los que entraron al primero, como este señor que está aquí. Estas compañías son las que nunca se conocen quiénes son sus dueños. La hoja de vida de ellos. Pero siempre han existido estos judas. Mm, judas. Que como este caballero, no es el primer video que saca. No, he sacado muchísimos, muchísimos. Tiene varios, ha sido uno de los enemigos de la compañía. Correcto, lo afirmo, así es. Sencillamente. Pero que al final si usted lo llama, lo va a invitar a donde él está. No señor, aquí es donde, eh, como no tiene argumentos, como no sabe qué decir, aquí es donde mienten. Y donde repiten lo mismo que Juan Carlos Reynoso les dice que tienen que decir en estos casos. En ningún momento yo he invitado absolutamente a nadie a ninguna compañía. Ni voy a invitar a nadie a ninguna compañía. Señor José Luis Arenas, ¿usted me puede comprobar a quién he invitado yo a alguna otra compañía? ¿Usted lo puede decir con sus palabras? ¿Me puede mandar información? No existe. Usted está eh, eh, cayendo en calumnias. Simplemente es eso. Como han habido personas dentro de la misma empresa que no buscan sino el bienestar común y que no están con la empresa sino en el momento que... Todos los que están en esta empresa buscan el bienestar común hasta donde yo sé. Todos están ahí por dinero. Donde dejan de pagar y donde las platicas se les ve... Eh, afectada ahí es donde todos salen y lo estamos viendo en este momento es una empresa donde la gente entra simplemente por dinero entonces no sé qué está hablando este señor están bien y están ganando pero cuando hay ajustes que y hay dificultades salen hablando de la compañía de manera que esto no es nuevo es una persona que está hablando y siempre ha hablado mal del corporativo y voy a seguir hablando mal del corporativo y la empresa porque todo lo que he dicho se ha cumplido. Y todo lo que he dicho ha resultado ser verdad y se ha demostrado. Que el gerente estuvo, fue CEO de una empresa. El gerente fue CEO de, Omnia, de Icontech. Tengo los videos en mi canal. Pueden entrar a verlos donde él mismo dice. Yo soy CEO y fundador de Icontech. Ahí están los videos. Ustedes quieren indagar, indaguen. Ahí están los videos oficiales de Icontech. Donde Juan Carlos Reynoso lo dice abiertamente. Cayó esa plataforma, se olvidó de que existió icontec. Y probablemente eso es lo que va a pasar con, con Omega Pro. Todo eso, todo eso lo aclaró Juan Carlos Reynoso. Y Juan Carlos Reynoso, en una de, de las intervenciones semanales, lo dijo muy claro. Estoy aquí atento, estoy pendiente para cuando me quieran llamar. Esto es hablando de la noticia de Caracol, entonces ¿no es cierto? Eh, a dar declaraciones por la radio o por la televisión, porque es que el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme y a usted lo, intenta, lo intentaron contactar y usted se hizo de oídos sordos. Hicieron la nota de Omega Pro en, en televisión abierta y usted nada más salió diciendo que eso eran mentiras. Si usted es el representante de esta compañía, usted no espera a que lo llamen. Usted va y dice, ustedes están transmitiendo información incorrecta, yo necesito que me hagan una entrevista. Y créame que, que cualquier televisora, por tener eh, la primicia de este tipo de noticias, lo, le van a dar a usted micrófono abierto para que usted eh, tenga un debate y aclare las cosas. Pero usted no lo hizo porque usted sabe que todo lo que se dijo ahí fue verdad y usted simplemente habla ...para calmar a la gente que lo sigue usted. De manera que, lastimosamente, le hacemos más caso a este tipo de personas... ...que realmente a una compañía que ya lleva cuatro años. Al año nos dijeron, no, Omega ya se va a caer, sacaron... Bueno, yo no, yo no sé quién lo dijo, yo no. Los mil... Yo lo dije enero 2022, Omega Pro cae para diciembre, finales de año. Los mismos videos, los mismos diferentes, no dura más de seis meses, pues ya pasamos los cuatro años y seguimos en las mismas condiciones. ¿Qué personas? No sé, yo no lo dije a los seis meses, ni siquiera sabe que existía Omega Pro. Yo lo dije enero 2022 y ahí están los videos en mi canal, pueden ir a buscarlo. ¿Acaso se nos olvida que Omega Pro, al estar año, al año y medio, se le quemaron donde él tenía... Esto es una noticia que he escuchado, que todos lo repiten ahora en estas alturas, que la verdad no sé si fue cierto. Yo, cuando sucedió esto, no estaba enterado. Todo su centro de operaciones, ¿y qué dijeron? Probablemente sí, probablemente sea cierto. Omega Pro, ahí está, sacó eso para decir de que desaparece, de que se quebró. Y entramos, entramos... ¿Sacó eso? ¿Quién sacó eso? Yo porque yo ni siquiera sabía que existía Omega Pro cuando, cuando eso pasó. Entraron en pánico muchas personas, pero siempre el corporativo estaba ahí, los dueños estaban Ese señor disbaría mucho, no, no mantiene un, no, un, un hilo de lo que está hablando, habla como de muchas cosas a la vez. Estaban ahí al pie del cañón, mostrando, dándonos información, igual que hoy en día. Cuando al mes... Y medio la compañía abrió. Y a nadie le hizo falta un solo dólar de todos lo, los pagos diarios de sus cuentas. Todo el mundo se quedó callado. Pero nadie fue capaz de poner la cara como lo están haciendo hoy en día. De hablar de la compañía. Y decir, discúlpeme, me equivoqué. Yo en ese momento no he hecho videos. Pero si actualmente... Y escuchen lo que les voy a decir porque yo estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Y ningún otro youtuber va a hacer esto que yo, le, que yo voy a hacer. Si Omega Pro le devuelve el dinero, le paga al 100%, oigan esto, al 100%, no a unos cuantos, sino al 100% y vuelve a pagar sin ningún problema, sin ninguna restricción, sin ninguna condición de que tiene que comprar el token para... Para, para darles a ustedes el dinero... De Forex... Si lo vuelve a hacer... Yo saco un video disculpando... Pero yo estoy seguro... De lo que hablo... Y sin ningún temor... Sin ningún miedo lo puedo decir... Omega Pro... Este, no, va, no va a darle dinero a estas personas... Ya, ya prácticamente todos los que metieron el dinero... Y lo tienen ahí... Lo perdieron... ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo se nos olvidan las cosas? Pero bueno... Hoy en día eh, damos gracias a Dios y yo personalmente la sigo dando porque conozco esta compañía, llevo más de 24 años en esta industria y sé que realmente es una empresa real, real. Es una empresa como nunca ha habido en la historia y es la primera empresa como nunca ha habido en la historia. Me imagino que es mejor que Apple, que Facebook, que Tesla empresa de la era digital. Este es el Huawei Digital. Este es el Aue, el Huawei Digital. Oigan. Ahí suena como una notificación de WhatsApp, no le hagan caso. Es una empresa como nunca ha habido en la historia y es la primera empresa de la era digital. Este es el Amway Digital. Este es el Huawei, para que dice Huawei Digital. Digital. De manera que lo que tenemos que dar es, gracias a Dios, no entremos en pánico, que ya estamos llegando a la orilla, ya empezaron a llegar los correos. La compañía dice un poco más y de seguro que entre mañana y pasado mañana, todo esto será cosa del pasado. Y esto fue el eh, vean, vean aquí 28 de noviembre. Esto fue el 28 de noviembre. Y él dice, entre pasado mañana y pasado todo va a volver a la normalidad. Vean lo que dice este señor. Seguro que entre mañana y pasado mañana, todo esto será cosa del pasado. ¿Y qué pasó? Hasta la fecha, hoy estamos 2 de diciembre, no ha pasado absolutamente nada. Solamente bendiciones, porque lo que llega es muy grande. Y la gente tiene razón, toda la razón por sus cuentas. Gente, claro que sí, es realidad. Todos tenemos eh, gente muy comprometida, nuestra familia, pero por eso el corporativo está dando la cara, el gerente, mandándonos información constantemente a todos los diamantes, cómo van las cosas, y lo que sí les podemos decir es que ya estamos a punto, de, a punto de ver el sol nuevamente. De manera que muchos éxitos, bendiciones, y por favor, no alarmemos la gente, que lo único que estamos haciendo daño con este tipo de información, con este tipo de videos, es el daño más grande. Y la de... Yo por eso lo vengo advirtiendo desde enero. Lo vengo advirtiendo, muchos no quisieron hacer caso, muchos lo trataron a uno de loco. Muchos decían, no, Emanuel, ¿qué va a estar sabiendo usted? ¿Cuáles son sus resultados, Emanuel? ¿Usted qué va a estar sabiendo? Aquí están los resultados. Desde enero dijimos que caía en diciembre, a finales de año. Y ya lo que está pasando. Ladrón, asesino no es el que mata. ¿Cómo, cómo Sino cómo, cómo, información con este tipo de videos. Cómo, éxitos, está. bendiciones. Y por favor, no alarmemos la gente. Que lo único que estamos haciendo daño con este tipo de información, con este tipo de videos, es el daño más grande. Y ladrón, asesino no es el que mata sino el que contrata para hacer esto. ¿Eso qué tiene que ver? No entendí, <ríe> no entendí la referencia. Vamos a ver, si lo vemos desde el punto de que el ladrón y asesino no es el que mata, sino el que contrata, entonces podríamos decir que la, el ladrón estafador no es el que crea la empresa, sino el que mete la gente, los líderes. Discúlpeme si soy un poco... Eh, fuertecito, pero es que a uno le duele y a mí personalmente me duele de corazón cómo somos los seres humanos, cómo se nos olvidan las cosas, de manera que tranquilos, que estamos en una extraordinaria y espectacular empresa. Por eso los eventos no han parado, sencillamente. ¿Quiénes paran? Los que no están enfocados. ¿Quiénes paran? Los que no están capacitados. Con esto de los eventos, de hecho a mí me decían que el 10 de diciembre hay una convención, un, un evento en Bogotá, pero que no hay, el, el, el lugar todavía no se sabe cuál es. El evento está confirmado. Y decían eh, ¿Ustedes creen que, que si esto hubiera caído eh, no hubiera estado ese evento? ¿Qué vamos a hacer el 10 de diciembre? Y ¿La gente a dónde va a ser? Todavía el lugar no está confirmado, pero va a estar, o sea ¿Faltando días para que el evento suceda? no está confirmado el lugar, o sea, es que la gente no piensa ni un poquito, la verdad. ¿Quiénes paran? Los que todavía en su mente tienen una cantidad de desinformación y no tienen en su corazón esta gran... Todo el que escucha op op opciones, información fuera de Omega Pro, es porque está desinformado. Definitivamente. Empresa. Y cuando todo eso está, que hay esas dudas pues jamás podremos tener resultados. Y este es el resultado de lo que está pasando hoy en día. Entramos en pánico porque realmente no estamos enfocados. Esto es sencillamente de educarnos y aprovechar lo que viene, porque lo que viene es extraordinario, es sumamente grande. Bendiciones para todos, un feliz día. Chao. Terminó la misa del día de hoy. <ríe> Muchachos, eh es lo que les quería mostrar o sea gente que todavía sigue cegada gente que todavía eh, a pesar de que pasa eso en omega pro se van para otra compañía igual o peor que omega pro eh, líderes totalmente eh, o sea, que muchos saben que es una mentira pero creen en su propia mentira o sea es un tema bastante bastante complicado muchachos eso fue todo eh, no olviden suscribirse darle like y nos vemos hasta la próxima eh o